El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aglutina en Puebla a más de 100.000 sindicalizados en activo, que aportan cada quincena más de 5 millones de pesos por cuotas sindicales, cuyo gasto es un misterio ante la opacidad de los dirigentes, quienes han aumentado su patrimonio a lo largo de su sexenio. La sección 23 agrupa a 73.000 trabajadores adscritos al gobierno federal y es liderada por Alejandro Ariza Alonso. Mientras que la sección 51 tiene 33.000 integrantes adscritos al gobierno estatal y es dirigida por Jaime García Roque. El Estatuto del CENTE establece en su artículo 18 que cada persona gremiada debe entregar al sindicato el 1% de su salario cada quincena, porcentaje que es descontado directamente por la SEP, quien a su vez deposita el dinero retenido en la cuenta bancaria de la dirigencia sindical. Si el salario promedio del personal sindicalizado es de 5.000 pesos quincenales, el 1% equivale a 50 pesos. Pero al multiplicarlo por 100.000 personas se convierten en 5 millones de pesos, de modo que por las 24 quincenas del año son 120 millones de pesos anuales de cuotas sindicales. A pesar de contar con un presupuesto anual proveniente de las cuotas sindicales, por varios años el centro recibió recursos económicos y en especie de la Secretaría de Educación Pública. Como ejemplos de estos beneficios se pueden listar la entrega de 600 mil pesos a la sección 23 para la celebración del Día de la Educadora, un apoyo de 400 mil pesos a la misma sección para festejar el Día del Trabajador de la Educación, la entrega de 892 becas para hijos de sindicalizados, así como 26 vehículos para rifar entre docentes de educación básica y el personal de apoyo y asistencia a la educación básica. Por la pandemia, los mandatos de Aris Alonso y García Roque se han extendido de cuatro años a seis, pues el Comité Ejecutivo Nacional ha postergado varios meses la convocatoria para el proceso electoral, lo cual ha generado descontento en el sindicato y ha fortalecido los grupos disidentes que buscan impedir la continuación del grupo en el poder.